¡Hola, chicos! Bienvenidos a mi canal. Como algunos ya me conoceréis, o si no me conocéis, soy Lolete 100. Y a mí me gusta subir vídeos de Roblox. Cuando yo hago juegos de Roblox, eh, reaccionando a eventos, haciendo algún vídeo, eh, jugando a algún videojuego, jugando con seguidores. Y muchas cosas más que irán pasando adelante. Este es el vídeo de los 100 seguidores y de la presentación. Todo el que quiera tendrá un vídeo especial en poco de 100 seguidores. ¿Vale? Pero de momento no voy a decir nada de qué va el vídeo. Sorpresa. Pero de momento, sorpresa. Os cuento. Este canal va de risas, algún que otro insulto, pero porque me enfado en, el, en los videojuegos, eso hay que decirlo. Todos nos enfadamos jugando a los videojuegos, y eso lo tenemos que decir sinceramente. También me gusta, juego con amigos, tengo ahí amigos como Ian Reyes, Aaron Pro, y muchas más cosas, gente. Así que, si queréis ver algún de mis vídeos, no más tenéis que pinchar en alguno de los vídeos que tengo y vamos para allá